Ok, Disney acaba de lanzar el primer adelanto de la Era de Hielo: Las Aventuras de Bob. Veamos qué tal está. Bien, esos paisajes se ven decentes, todo se ve aparentemente aceptable. Oh, no. Esperen, ¿dónde están Brutishira? Shira? Guadria? ¿Qué pedo con la iluminación? ¿Esos no parecen dinosaurios? Ah, ¿pero por qué se ven todos tan horribles? ¿Qué, ¿Qué? está pasando? ¡Carajo! Eh. 5,